Buenos días a todos y a todas. Eh, estamos en este momento pasando a, a la conferencia, que es uno, el, la conferencia inaugural de lo que es nuestro foro, con el profesor eh, Manuel Castells, eh, que va a hablar eh, América Latina entre el miedo y la esperanza. ¿sí? Este, entonces, este. Vamos a, lo voy a presentar, si bien el profesor Castells es un profesor, este, bueno, conocido, de renombre y, y, y de todas formas corresponde que hagamos una presentación de su trayectoria extensa, por supuesto es un eh, resumen importante, este, y bueno, he tenido la, la, el privilegio de trabajar y estudiar con el doctor Castells, así que también, bueno, hay un conocimiento personal pero voy a eh, compartir con ustedes ahora su, eh, su abreviadísimo currículum vitae. Manuel Castells es profesor universitario y catedrático en Valle Sanever de Tecnología y Sociedad de la Comunicación en la Universidad del Sur de California. También es catedrático de Sociología en la Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona y catedrático emérito de Sociología y de Urbanismo de la Universidad de California en Berkeley. Es miembro del St. John's College en Cambridge, fue profesor de la École études de d'Etat de social de París y la Autónoma Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor visitante distinguido de la MIT, profesor visitante distinguido de Oxford y director de investigación eh, del Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge. En 2019 fue nombrado profesor visitante distinguido de comunicación en la Universidad de Tsinghua. Ha dado conferencias en más de 300 universidades e instituciones en 45 países. Ha recibido 23 doctorados honoris causa, ha publicado 35 libros en varios idiomas, entre ellos... Eh, el más eh, conocido quizá en, este, en, en nuestro entorno del foro es la trilogía de la era de la información, economía, sociedad y cultura, eh, entre el 1996 y el 2003. Es el único académico que ha recibido los dos premios más prestigiosos de ciencias sociales, el premio Holberg, que lo obtuvo en 2012, y el premio Balzán en 2013. También recibió, entre otras distinciones, la medalla Erasmus y el premio Wright Mills. Fue miembro fundador de la Junta del Consejo Europeo de Investigación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Es miembro de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales, de la Academia Británica, de la Academia Mexicana y de la Academia Europea y de la Real Academia Española de Economía. En el ranking eh, que publica la Sociological Quarterly, en 2020, de los 50 sociólogos de toda la historia más citados en la década del 2010, él es el séptimo más citado, refiriéndose solo a los sociólogos eh, vivos actuales, es el segundo más citado. Ha sido nombrado caballero por Francia, Finlandia, Portugal, Chile, Cataluña y España. Ha asesorado al Secretario General de Naciones Unidas, a la Comisión Europea y a los gobiernos de Estados Unidos, Federación Rusia, Finlandia, Chile, Brasil y China. En 2020 al 21, como seguramente saben, se desempeñó como Ministro de Universidades del Gobierno de España y actualmente el profesor Castells ha retomado su actividad, sus actividades en el ámbito académico. Así que, sin más, voy a a darle la entrada a su participación. Lo que les quería decir es que va, vamos a ver, esperemos que nos dé bien el tiempo, y les voy a pedir que todos y todas quienes quieran realizar alguna pregunta al profesor Castells, va este, Silvia Lago a recogerlo por escrito. En, eh, Silvia Lago está, estaba recién presentando aquí. Este, así, por escrito, porque dada la comunicación hay que, hay que hacerlo eh, de esta forma, ¿sí? sí Así que a lo largo de su conferencia ustedes pueden ir, eh, bueno, comunicándose. ¿Sí? Muy bien. Tres, Gracias y bienvenidos. Dos. Listo. Adelante, señor Castell. Buenos días, queridos colegas. Uh, Permítame en primer lugar eh, agradecer muy sinceramente a esta gran organización, Claxo, con la que he estado ligado toda mi vida, y en particular a su secretaria general, por la invitación uh, con la que me ha honrado uh, estar aquí con ustedes hoy. Quiero también uh, dedicar un saludo particularmente uh, efusivo a mi distinguida colega y vieja amiga, la profesora Ana Rivar. Y aquí estamos. Me hubiera gustado uh, estar con ustedes allí, hoy, en esa ciudad que conozco bien y que amo tanto, la Ciudad de México, uh, con todos sus problemas y sus pasiones y sus desgarros, pero son características de la vida que late en esa ciudad. Desgraciadamente no puedo, uh, los organizadores saben por qué, eh, y por tanto les estoy eh, hablando desde Barcelona pero uh, mi ciudad de origen y a partir de la cual me voy moviendo por el mundo. Esperando que el próximo curso uh, pueda estar mucho más cerca de ustedes en Latinoamérica, las distintas Latinoaméricas con las que siempre he estado profundamente identificado. Entonces, eh, quisiera en primer lugar señalarles que el título de mi eh, introducción al diálogo que espero podamos tener eh, dirigido por Ana Ribuar. Eh, el, o sea, el título del programa Entre el miedo, América Latina, Entre el miedo y la esperanza, no es una metáfora. Voy a hablar del miedo y la esperanza en América Latina. Eh, miren, el miedo es la emoción humana más potente la que genera más efectos de todo tipo, y no son negativos, a veces positivos, porque previene de muchas catástrofes. Pero, ¿de qué estamos hablando? En el caso concreto, en el momento histórico de América Latina, estamos hablando uh, de miedo a la violencia cotidiana, que es un sentimiento generalizado en toda la América Latina que yo conozco y continuamente, no solo renovado, sino agravado, profundizado. Esto, este miedo a la violencia posible o real se filtra por todo, invade la vida. Es también el miedo a la delincuencia, pequeña y grande, en el contexto de la economía criminal, lo que llamamos narco, pero es mucho más que narco, eh, y que está corrompiendo el tejido social institucional de nosotros. Pero también es miedo, aunque todo esté conectado, es un miedo distinto, yo diría aún más grave, es el miedo a la arbitrariedad y abuso policial. El no poder recurrir a las instituciones públicas, que las democracias debieran existir, porque realmente en muchos casos, en muchos países, son todavía peor que la delincuencia. Y luego... Los otros miedos que se van acentuando y que son aún uh, más uh, insidiosos, el miedo a la violencia machista y homofóbica, que conforme avanzan los movimientos sociales de emancipación de la mujer y de emancipación de cualquier persona, cualquiera que sea sus preferencias sexuales o su realidad sexual, uh, estos... Estas reacciones eh, violentas, machistas, sabemos que asesinan miles de personas y que cada día las mujeres de América Latina en particular y las personas que declaran su propia sexualidad en sus propios términos, eh, sufren primero la violencia real, pero son asesinados, golpeados, torturados. Pero también sufren el miedo constante a que esto pueda ocurrir, lo cual eh, acaba transformando, pervirtiendo las relaciones humanas y en particular las relaciones que teóricamente, históricamente, parecían fundadas sobre el amor, la comprensión. Hoy día cualquier intento de hacer esto, cualquier construcción en base a un proyecto de amor, de comunidad, de convivencia, Está mezclado siempre De ese monstruo que acecha De esa posibilidad De que todo esto se transforme Y que de repente se convierta En una mano asesina Es también el miedo Que estamos experimentando en todo el mundo Pero también yo diría Y yo no quiero decir si más y si menos En América Latina Al racismo Al racismo desenfrenado A la xenofobia Hoy día el otro da miedo y todos somos los otros de los otros. Fundamentalmente este miedo rompe lazos, rompe solidaridades y convierte el conjunto de los seres humanos que convivimos o intentamos convivir en amenazas poten potenciales. Sin olvidar, eh, el viejo miedo a la explotación sin reglas y sin límites, que esto siempre ha existido, eso es la historia de, de América Latina, eh, que, que te puedan eh, obligar a cualquier tipo de trabajo o de condiciones de trabajo simplemente por tu derecho a sobrevivir, a cambio de salario o de una dádiva o de lo que sea, pero no se puede vivir sin aceptar eh, reglas de explotación que nunca son claras, nunca son fijas y siempre acaban eh, favoreciendo a los de siempre. Y recientemente vamos innovando, ahora tenemos un miedo justificado a la pandemia, al COVID y a otras pandemias que pueden prefigurarse, que se están prefigurando, porque eh, los científicos nos dicen que hay una relación directa y empírica, podemos discutir después, por ejemplo, qué es evidencia entre los múltiples fenómenos ligados al cambio climático y a la crisis de nuestro ecosistema planetario y las consecuencias de estas tendencias en eh, la salud en general eh, y en particular en las pandemias. No hemos salido de la pandemia COVID-19, no hemos salido, el virus está ahí, las vacunas tienen... ...fecha de caducidad. la ciencia y las instituciones nos han permitido sobrevivir este primer golpe... ...pero sin necesariamente deprimirnos de que todavía no podemos ser normales... ...pero no sé qué es el normal hoy en día, eh, vamos a tener que seguir en esto... ...cuando controlemos a través de las vacunas y vacunas más perdurables y masivas a toda la población esta pandemia... Hay otra, ya ha empezado alguna, que todavía no creo que sea pandemia, pero que ya es contagiosa, es grave y, y es importante. Y luego, yo diría, el miedo más profundo. El miedo a la incertidumbre, a vivir en la incertidumbre, a no saber qué futuro. Para nosotros, desde luego, pero también para nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras nietas y nuestros nietos, para nuestros grupos de referencia, incertidumbre, no tener un punto de referencia en qué puede pasar, qué nos puede pasar en concreto, o precisamente porque no es muy concreto, pero es difuso, uh, es algo que Fernando Calderón y yo, en nuestro libro sobre la Nueva América Latina, hemos calificado con nombre aymara, uh, que parece que es bastante eh, importante en la cultura, la camanchaca. Estamos en la camanchaca, es decir, en la niebla que no permite ver, que no permite decir, que no permite vislumbrar, y que nos llena de pavor a la incertidumbre. Aunque luego, como vamos a intentar argumentar, hay formas para respirar. Eso es el miedo. Es, no, es, no es algo imaginario. Es el, esta emoción, el miedo es una emoción y está materializada en nuestras vidas como seres humanos. Este miedo define hoy día nuestras vidas. En el mundo también, pero yo estoy hablando de América Latina y ahí claramente, empíricamente. frente a la emoción del miedo, que es la más potente según los neurocientíficos, eh, hay una reacción compensatoria y una emoción antídoto. La reacción compensatoria es la indignación y la ira. La indignación y la ira. Y de esa ira pueden surgir cualquier tipo de reacción. En todos los sentidos. Como sabemos muy bien, las revoluciones positivas no nacen del hambre necesariamente. No nacen de desgracias. Son proyectos mucho más construidos, mucho más sentidos, mucho más positivos. La ira es mala consejera muchas veces. Y pero aún así no podemos evitarla porque no hay nada más terrible que sentir el miedo, no poder salir y tener que reaccionar de alguna manera. Afortunadamente hay otra eh, emoción más positiva que eh, la ira, el marido, el sentimiento, eh, una emoción más positiva que es así, es el antídoto al miedo, que es la esperanza. Por eso hablo entre el miedo y la esperanza. La esperanza permite construir un proyecto, construir el, la idea y el sentimiento, en el fondo, de que... Eh, es posible vivir de otra forma, que es posible reaccionar, que es posible sentir la vida de otra manera y no vivir en el miedo. Pero para no ser rápidamente demasiado optimista antes de que analicemos lo que está pasando, la, la esperanza que sentimos, que muchos sentimos y que muchas personas sienten, está siendo limitada, deformada, desviada y a veces sofocada por una serie de mecanismos. Por ejemplo, a nivel individual, la esperanza, que es, eh, que es un sentimiento a la vez individual y colectivo, pero en la dimensión individual de nuestra existencia, la esperanza está siendo uh, uh, limitada y coartada por la ruptura de vínculos sociales entre nosotros, por un individualismo acendrado, por un sálvese quien pueda, por el hecho de que las perspectivas objetivas de, de lo que nos cuentan sobre la movilidad social, está, claramente se verifica uh, de forma rápida que para la mayoría de las personas no existe, no hay movilidad, hay uh, intentos de arreglar la vida como se puede. Entonces, en la medida, por mucha esperanza que, que, que tengamos o que queramos tener, esa esperanza, ese intento de reconstruir a partir de la esperanza, es inmediatamente uh, limitado por la ruptura de vínculos sociales, por un individualismo tremendamente competitivo y claramente eh, destructivo en su conjunto, la cooperación es lo que nos permite avanzar. Es pues una excepción científica. El, in, el individualismo es lo que disuelve el tejido social. Miren, la, cuando hablamos de la crítica al neoliberalismo, yo no lo utilizo mucho porque... A ver, hay, Creo que hay que utilizarlo en términos más precisos. El, nivel, el neoliberalismo no es, no es una teoría. Eh, como decía muy bien Dorito en la selva de la, la, la Candona, el neoliberalismo es pura mierda teórica. Eh, pero es más que esto. Es eh, definir, definido como. El neoliberalismo es aplicar al conjunto de la sociedad los mecanismos del mercado. No es una ideología económica, es una ideología social. Y esto parte de la disolución de vínculos, de que la única realidad es el individuo y que los individuos están en competencia y por tanto cada uno tiene que salvarse a sí mismo. Segundo límite a la esperanza que intentamos reconstruir. La crisis de las instituciones ...tradicionales de protección y de refugio. Um, por ejemplo, y fue muy importante en América Latina... ...la crisis uh, estructural de la Iglesia Católica. Dejo aparte las iglesias evangélicas... ...que son las que justamente son el síntoma... De, ...de autodestrucción de la Iglesia Católica... ...pero al mismo tiempo también diré que... ...la verificación personal de una serie de iglesias evangélicas conduce muy rápidamente al declive que a la iglesia católica le costó mucho más tiempo. Pero el hecho de la, la falta de confianza en la iglesia católica con todo su tejido social la evidencia de eh, ver una institución que se supone que era el refugio de las almas y de los cuerpos el instrumento de consuelo lo que podía Proteger a las personas contra las miserias de la sociedad, para constatar que es una institución como tal, institución abusadora generalmente del lado de los opresores y de, y de las capas más pudientes de la sociedad. Pese a los esfuerzos heroicos que tantos católicos y tantos. Uh, Curas, monjas, etcétera, que han estado con los pobres, que han luchado, incluso han empuñado armas en algún momento. Pero eso no es la tendencia mayoritaria. Y por tanto, por los datos en la mano que nosotros hemos presentado en nuestro libro, eh, se observa eh, una descomposición literalmente de, de una institución tan importante y para tantas cosas, que se constata en Brasil, que se constata fundamentalmente en Chile. Eh, donde prácticamente solamente menos del 20% practican realmente las experiencias católicas. Por tanto, una crisis que yo ejemplifico en la Iglesia Católica, pero que es más general de, de, de otras instituciones de la sociedad, los medios de comunicación, evidentemente eh, que nadie se los cree, eh, y luego instituciones más básicas de las personas, y que en este caso yo diría, están bien que estén en crisis, como es la familia patriarcal. Hay que acabar con la familia patriarcal porque hay que acabar con el patriarcado. Y las mujeres lo están haciendo. Las mujeres lo están haciendo. Y bien que lo hagan. Porque ya va de en milenios de, de dominación, de opresión y de abuso. Sin embargo, el periodo de transición en el que todavía no hay totalmente constituida una nueva forma familiar. Pero, en cambio, la vieja institución patriarcal está fundamentalmente en crisis, conlleva múltiples inseguridades, múltiples rupturas, que hace que, aunque sea necesario, aunque sea fundamentalmente positivo, descompone un tejido social que, por dominación que representara, significaba al menos una cierta estabilidad personal psicológica, no solo para los hombres, pero también, en algún modo, para las mujeres. Hay formas de esperanza construidas en torno a los movimientos sociales, los movimientos de defensa de intereses, de movimientos colectivos, que son y han sido el motor de la historia. Pero los movimientos sociales como tales son momentos de organización, de rupturas y de definiciones culturales y sociales pero en sí, eh, muy difícilmente pueden convertirse en instrumentos de seguridad en el día cotidiano entonces son instrumentos básicos de esperanza, eso sí nos queda pero a condición de que no se cierren sobre sí mismos y que puedan ser eh, transformados en agentes de cambio social a todos los niveles y entramos en la, en la gran esperanza ...tradicional sobre todo de la izquierda... ...en América Latina... Eh, ...de todos estos problemas y dramas... ...había siempre... ...había generalmente... ...una esperanza... ...política... ...para hablar simplemente... ...política... ...de que habría un cambio político... Eh, ...para unos revolucionario... ...para otros democrático... Eh, ...además de revolucionarios, democráticos sin revolucionarios. ...en fin, un cambio político... ...que permitiera... ...de alguna forma... Eh, reconstruir o construir una esperanza. Es lo que eh, yo llamo la esperanza delegada. No es la esperanza que yo tengo, eh, yo tengo la esperanza de que el, mi delegación se convierta en un instrumento que me permita eh, salir del miedo, que me permita reconstruir mi vida. Yo eh, propongo el concepto de esperanza dependiente. Esperanza dependiente porque depende no solo de otras personas, sino depende de instrumentos organizativos, institucionales, raramente controlados. Que, en los que la gente delega sus esperanzas. Pero no, no, no tenemos realmente capacidad articulada de controlar, en el caso más elemental, de la democracia liberal, afortunadamente por muy liberal que sea, mejor que esté esta democracia en una América Latina sometida a la dictadura violenta durante tantos siglos, en el caso de la democracia liberal, bueno, pues cada cuatro años, cada cuanto llegue, delegamos un voto. Cada persona delega un voto y vemos qué pasa. Pues lo que pasa, frecuentemente, es que las esperanzas son decepcionadas. Y entonces se apuesta por otro, o por otro, o por otro, y la espiral de la desesperanza se va profundizando. ¿Por qué? Pues porque hay una crisis fundamental de legitimidad política en las instituciones políticas democráticas, y en todas las instituciones, pero lo esencial de las políticas, instituciones políticas democráticas. Algo que yo he analizado con detalle en mi libro Ruptura, eh, y que ahora no voy a entrar en esto, porque, sino que lo tomo como un dato, porque no, lo he fundado, este análisis en datos. Eh, la gente no cree, en, en, esencialmente no cree en los políticos, en la política en las instituciones y cuando al final consiguen creer en algo, entonces, bueno, le dan un voto, literalmente hablando de un voto de confianza, a ver qué pasa. Y lo que pasa, generalmente, no suele ser muy positivo. Con lo cual, uh, cada vez más, en lugar de una delegación de política articulada, se produce una especie de, de esperanza delegada, esperanza dependiente en, en líderes carismáticos. Vieja tradición latinoamericana. Uh, y el, estos líderes carismáticos pueden ser de cualquier tipo. Y frecuentemente no de lo más positivo humano. Por ejemplo, en el caso de Brasil, esto conduce a un Bolsonaro. En el caso de Colombia, en estos momentos, en, en un momento en que hay esperanza de un cambio político pareciera real, de repente surge un patán, como este señor Hernández, que, eh, eh, que, que se adelanta... Se llama llaman populismo, pero el término populismo se utiliza para designar a todo lo que no le gusta al quien lo designa. No, es simplemente, por un lado, la clase política colombiana intenta buscar una salida desesperada después del movimiento social y la crisis social que hay, y por otro lado, pues, unos especialistas mediáticos construyen una figura a través de un discurso, es el discurso que construye la figura, no la figura del discurso. Uh, y por consiguiente, lo que puede ser un cambio político real, en Colombia, puede ser también desviado en función a esta deriva carismática y controlada uh, ante la desesperación de la gente a salidas del tipo de este señor que pensando todavía que hay un buen dios, yo diría que Dios no lo quiera. Entonces, en, en otros casos, hay, hay expectativas. Eh, he estado en Chile, en el país con el que trabajé tanto y, y luché tanto, eh, y he estado en el momento histórico de, de, de la inauguración de Gabriel Boric, lo más improbable, ¿cierto? Yo en el 2019 en Plaza de Unidad. Y él iba a pensar que eh, dos años después eh, ganaría este de chico de 36 años, articulado, inteligente, progresista, cierto, todo eso bien, sus, y sus amigos y amigas, pero bueno, altamente improbable, eh, casi casi no llega a la edad mínima para ser presidente en Chile, y creo que va. Está haciendo bien, en lo va a hacer bien, ¿eh? pero bueno, lo que quiero decir es que, en base a las expectativas, ahí hay un elemento en que las turbulencias emocionales que resultan de la descomposición de eh, la delegación de esperanza se traducen en un movimiento esperanzador y positivo. Lo mismo que está pasando ahora eh, en principio en Colombia con la candidatura de Petro que ahí vamos, estamos ya en estos días que mis últimas noticias es que por unas décimas en los sondeos de opinión que generalmente está sesgado hasta hacia la derecha, por unas décimas está adelantando Hernández ya veremos parece que hay a la vez callejones sin salida y callejones con salida y ahí es donde tenemos que ir más a fondo, tenemos que intentar volver a lo que los sociólogos, los cientistas sociales, aquí entramos nosotros, siempre hemos llamado el análisis. El análisis que no puede ser la ideología. La ideología es lo que vivimos en la ideología, por tanto es imposible evitar la ideología, pero tenemos que mantener la cabeza fría y el corazón caliente, porque es esencial llegar al fondo de los temas, al fondo de los problemas. Si algún papel tenemos los científicos sociales eh, de todo tipo, es precisamente contribuir a analizar más allá de lo que pensamos, más allá de las ideologías y de nuestra ideología. Porque si no, simplemente somos ciudadanos como los demás y no, no tenemos ningún papel especial. Pero sí tenemos una responsabilidad y un conocimiento y una formación de ser capaces de manteniendo la distancia crítica, insisto, sin dejar de ser activos protagonistas en lo que pensemos, manteniendo la distancia crítica, intentar entender algo de por qué todo esto y, y qué es lo que pasa. Yo aquí diría que, que apuntaría simplemente unos elementos rápidos de cuáles pueden ser eh, ciertas causas estructurales. Eh, la primera es obvia y es tan obvia que hay que repetirla de nuevo cada vez. La desigualdad estructural de América Latina. No podemos partir y hablar solo de discursos, de nuevos movimientos sociales, de múltiples fuentes de dominación. Todo eso está muy bien, pero hay que partir de la desigualdad estructural como elemento básico de las sociedades latinoamericanas y que además se acrecienta, no disminuya muy anclada que estuviera en la época colonial pero sigue desarrollándose al capitalismo, bajo las dictaduras, bajo, bajo el neoliberalismo continuamente no hemos salido de la desigualdad y la desigualdad permea el conjunto de los problemas por cierto se, se agrava todavía más por la arrogancia de las élites dominantes, que son insoportables para no utilizar siempre Latinoamericanos, el, eh, recuerdo uno de los momentos en que yo estaba en, en Wall Street, en, en Occupy Wall Street, y en una de las manifestaciones, casi creo que la primera, en 2011, en septiembre del 2011, eh, claro, pasábamos por Wall Street y en los balcones de las empresas financieras aparecían los niños estos bien trajeados que manipulan miles de millones brindando con uh, cava, cava por cierto que no lo sepa es lo que los franceses llaman champagne. Uh, el, el, brindando uh, y mofándose y riéndose bueno pues yo creo que esto es de mil otras maneras es una actitud generalizada del desprecio desprecio, la arrogancia y cuando las cosas se ponen mal, recuerden en Colombia, forman grupos para acabar con los desechables un segundo elemento básico básico y generalizado es la corrupción institucional de las instituciones del conjunto del Estado no todos son corruptos, no todo está corrompido Claro que no, pero es un factor estructural importantísimo que hace que lo demás no funcione y que no se ha podido corregir en la mayor parte de países latinoamericanos, cada uno en su estilo y a su, y a su manera. Entonces, y por un lado hay desigualdad de oportunidades masiva, por otro lado lo que hay son instituciones que no la corrigen, sino que de hecho la incrementan, estas son las causas estructurales. ...de lo que viene a continuación, como, como hemos dicho. Un tercer elemento que es relativamente nuevo... ...no porque no existiera, sino porque hay conciencia... ...es la crisis ecológica fundamental... ...con todo lo que yo quiere decir... ...con consecuencias sobre la naturaleza, la vida, la salud, etc. Y algo más que quisiera añadir... ...es lo que a lucas en 1954... Yo diría el asalto a la razón generalizado en todo el planeta y en particular en América Latina. Pero no, no en particular, igual que en los demás países. Es decir, la negación de la ciencia. Si negamos la ciencia, negamos el motor de lo que ha sido eh, la capacidad humana de transformar su propia condición. No que la ciencia solucione los problemas sociales, pero sin la ciencia no podemos contribuir al progreso material y espiritual. Y eso ha sido algo básico. Además, la ciencia necesita libertad, la ciencia necesita experimentación, la ciencia necesita ciertas formas de igualdad y de distribución social. La negación de la ciencia es la, el primer nivel de asalto a la razón, que luego se prolonga en el, la negación de cualquier elemento objetivo eh, que permita construir una comprensión del mundo en que vivimos. Y que, por consiguiente, eh, contamina, a través de las redes sociales, contamina nuestra visión personal y colectiva de todo lo que ocurre. Y, por consiguiente, si perdemos la razón, nos hacemos irracionales e irrazonables. Y aquí hay que hacer una defensa clásica, dura, del, del espíritu de la ilustración, que ya sabemos todo lo que fue como elemento de de su de otras culturas, etcétera, pero lo que no podemos es negar el progreso humano ligado a la ciencia y a la capacidad de razonar, sabiendo que no es lo, que, lo único que determina el comportamiento humano, pero también sabiendo que es algo que permite modularlo en términos de intereses más allá de los intereses dominantes. Y por cierto, las redes sociales ahora ya sabemos que un instrumento maravilloso de comunicación, uso de libertad colectiva, de expresión colectiva, pero no contábamos, yo, no, muchos no contábamos, uh, con uh, la naturaleza ambivalente de la especie humana. Las redes sociales expresan, efectivamente, lo que somos los humanos más allá de los controles institucionales, mediáticos y políticos. Pero eso quiere decir que todo lo perverso que somos, también está ahí. Y por consiguiente amplifican cualquier movimiento de destrucción de la razón, de destrucción de la ciencia, de negación de dónde vienen las pandemias, de mentiras sobre lo que pasa en la vida y en el país. Junto a las causas estructurales de lo que he eh, estado analizando, hay también que integrar lo que está ocurriendo en términos del péndulo político, ¿no? el péndulo político que está en este momento girando hacia, para simplificar, hacia la izquierda en América Latina eh, no está, no es evidente que el modelo neoliberal pudiera imponerse. Eh, el modelo neoliberal fue, neoliberal fue eh, contestado eficazmente por el modelo neodesarrollista redistributivo que a su vez por sus propias contradicciones también colapsó. Eh, y ahora hay una reconstrucción de modelos. Entonces, cuidado, yo no creo que debamos conducir a un escepticismo generalizado. Es decir, bueno, todos son iguales, los políticos son todos. No, los políticos no son iguales, las políticas no son iguales. Y por consiguiente, hay que mantener un margen de confianza a la esperanza delegada, porque si no, partimos de cero. Y por tanto, eh, que hoy día haya gobiernos en los que eh, de, gente, de gente como Boric, como incluso, y perdónenme los mexicanos, pero como incluso López Obrador, con todo lo que sabemos, ¿eh? no, no voy a defenderle, pero bueno, eh, intenta, balbucea eh, en, en un mar de lo que ya sabemos que había. O un Alberto Fernández en, en Argentina, eh, o. Ay, Tendré que decirlo. un castillo en Perú, incluso un castillo en Perú, por muy burdo que sea. Um, o lo, el nuevo régimen um, boliviano en torno al MAS que sigue un, un trayecto. Lo, la esperanza que representa uh, uh, Petro en, Bolivia, en, en, en Colombia, la esperanza de Petro en Colombia. Y la, la superesperanza en estos momentos de Lula II. Eh, de que Lula pueda ser Después de todo elegido Espero que no lo asesinen, Ya saben cómo se los gastan los bolsonaristas eh, Pero todo eso quiere decir Que no hay una fijación total del sistema político Que se mueven cosas Y que no se puede aislar completamente De, de los movimientos de la sociedad Y de los movimientos culturales Por tanto, dejemos un margen pero, insisto, es una esperanza delegada. Y como toda delegación depende de lo que ocurra en la relación entre los relegantes y los delegados. En último término, lo que sabemos, a ciencia cierta, que eh, salir del miedo, todo, todo se puede hacer mediante un proceso de empoderamiento. empodera. Empoderamiento individual y empoderamiento colectivo. Empoderamiento individual, eh, pero apoyado en, en redes y, y, y organizaciones de individuos que lo hacen juntos, juntos, eh, apoyándose en una nueva familia igualitaria, apoyándose en comunidades de jóvenes, apoyándose en, en, en redes. Sociales, sociales, horizontales, que permiten eh, realmente un intercambio de vida, de cultura, de esperanza. Y un empoderamiento colectivo, que efectivamente pasa por un empoderamiento propiamente político, pero de una nueva política, lo siento, eh, que no es ni de derecha ni de izquierda. Obviamente las políticas de cambio y de esperanza son lo que llamamos de izquierda, pero eh, es algo más que eso. No una política en el sentido de una política definida autónomamente. y una política en que, si de verdad la delegación dependiente va a ser menos uh, de, dependiente, requiere un proceso de construcción política distinto del tradicional, distinto de la democracia liberal, ¿verdad? pero democrático. Distinto de la famosa utopía de la democracia de base, que al final... Acaba en dictadura de la base, como le, le recordó Rosa Luxemburgo a Lenin. Pero bien, ¿todo eso qué quiere decir? Que las nuevas políticas no son modelos, no son modelos abstractos, no son ideologías construidas. Son experimentaciones políticas, son un proceso orgánico. Y hay que tener la paciencia personal e histórica de ver cómo se decanta esta... Organicidad. Si no conseguimos que todas esas defensas contra el miedo se, se vayan articulando, viviremos, pues claro, sería porque no hay vacío social, viviremos, viviremos entre la supervivencia y el sobresalto, eh, con crisis recurrentes y cada una con consecuencias más catastróficas. Por eso enfatizo los temas que pueden ser puntos de esperanza. Pero para construir esa esperanza necesitamos de forma absoluta algo previo. Todos, y nosotros, y yo también, obviamente. Y es aceptar que estamos en un mundo fundamentalmente diferente del que hasta hace poco era nuestro mundo. Un mundo distinto. ¿Qué? ¿Cuál? No lo sabemos. Exactamente no lo sabemos. Y es ahí donde yo... yo Digo que los científicos sociales podrían ser algunas de las personas más útiles. Porque sin saber dónde estamos no sabemos qué hacer. Por mucha tecnología, mucha ingeniería, muchas políticas públicas que diseñemos. Algunas son básicas. Hay que redistribuir riqueza, hay que defender los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales, eh, bueno, todo eso. Sí, sí, sí. Pero cómo se hace depende de dónde estamos con qué instrumentos contamos y con qué relaciones a, a las personas y a los grupos sociales podemos construir. Porque hoy día estamos en la descomposición. La descomposición social, la descomposición institucional. No es terminal, nada es terminal. Pero para reconstruir tenemos que partir, uno, de la aceptación de donde estamos, dos, de que no tenemos brújula que no tenemos brújula. Y por tanto, como no va a haber una brújula que mágicamente aparezca, la tenemos que ir descubriendo, reconstruyendo, porque no sabemos cuáles son los puntos cardinales de los cuales habría que magnetizar esa brújula. Pero sí algo analítico que creo importante resaltar. Hay que partir de los objetivos. Una cosa es que analicemos causas estructurales y que, por tanto, el análisis de lo que es la sociedad y el mundo a partir del de conjunto es fundamental. Pero para entender qué puede ser nuevo, qué puede reconstruir la vida en el fondo, hay que partir de los sujetos, hay que partir de cómo es la gente, de cómo se siente la gente. Y en lo político, fundamentalmente de por qué la gente tendría que implicarse, por qué la gente tendría que confiar. Entonces, yo diría, y lo podemos hablar ahora y seguiremos hablando, que lo esencial es tener una paciencia individual histórica, pero nunca aceptar el mundo que tenemos ahora, sabiendo que es distinto del que teníamos, sabiendo que no sabemos qué es y sabiendo que queremos otro. Porque otro mundo es posible y, por tanto, otra América Latina es posible. Gracias, queridos amigos. Yo no oigo nada. ¿Hay algo que oír? Hola, Ana. Gracias, ahí está, sí. Bueno, muchas gracias, Manuel, profesor Castel. Ha sido, la verdad, que un placer escucharlo. Y tiene mucho que ver con lo que hemos estado escuchando y dialogando y discutiendo aquí en, el, en la conferencia clax este gran evento. Bueno, he recibido algunas preguntas, quizá venga alguna más, pero vamos para, para ir al grano directamente. Eh, las dos primeras. Y la junta. Dice así, si tuviera que definir eh, sus sentimientos en relación a la presencia de las tecnologías digitales en los últimos tiempos particularmente a partir de la pandemia, ¿con cuál se identificaría más? ¿Con el miedo o con la esperanza? Y la otra tiene que ver con, en América Latina se están, al igual que en el resto del mundo, emergiendo en la política los candidatos para, y candidatas para avanzar eh, a, y, y aparecen por operativos mediáticos. La política a través de medios, de los algoritmos. ¿cómo hace la izquierda para hacer política en el siglo XXI utilizando los medios digitales sin manipular la opinión y las emociones? Bueno, por ahí por lo menos dejaría estas dos primeras. Bueno, Adelante. yo creo que esto tendríamos para un seminario entero. Gracias, Ana. Bueno, viendo al grano como tú has sido. En la revolución tecnológica digital no, no descubro nada porque yo trabajando en esto toda mi vida, es absolutamente potente y transforma todo. Eh, transforma todo y, entre otras cosas, durante la pandemia ha permitido mantener muchas actividades que no hubieran podido ser mantenidas de otra manera y que hubieran provocado catástrofes económicas y sociales y eh, psicológicas importantes. Entonces, pero como toda tecnología, eh, la tecnología puede ser Bien, hay, hay una cita del gran historiador eh, de la tecnología, Marvin Transver, que dice la tecnología no es buena ni es mala, pero no es neutra. ¿Qué quiere decir? Que puede tener efectos, eh, que tiene efectos importantísimos, pero que los efectos dependen de la acción humana institucional con respecto a la tecnología. Entonces, las tecnologías digitales hoy día son una base fundamental para el ejercicio de una vigilancia planetaria, tanto de los estados como por parte de las corporaciones. Tanto, por un lado, estamos, estamos claramente en un panóptico digital. Eh, por otro lado, eh, la tecnología permite, para empezar, no necesariamente destruye empleos. Unos sí, otros no. Eso lo he estudiado bastante y a veces, dependiendo de, de, de elementos, empresas y situaciones, a veces aumenta empleos, a veces más. Bueno, no, no hay que ir de empresa a empresa, sino de economía en economía. Por consiguiente, los efectos son ampliamente indeterminados. ¿verdad? Y lo, lo que tenemos que hacer, lo que yo he intentado hacer siempre, es bajo qué condiciones producen unos efectos u otros, para entonces normativamente decidir sobre esto. Um, ante el dilema, ¿siento más la tecnología como uh, miedo, como esperanza? Bueno, yo creo que puede ser un elemento de esperanza importante, porque lo ha sido, primero nos ha salvado de muchas cosas en, en el momento digital, ha permitido, por ejemplo, que la enseñanza se mantuviera, con más o menos calidad, eso depende de cómo se haga, uh, no necesariamente es mejor, pero tampoco es peor, entonces, ha permitido mantener... La sociedad en suspensión animada durante un tiempo. Por tanto, lo fundamental puede reforzar. Puede reforzar una política de participación democrática, de información ciudadana. Puede reforzar la autoorganización de las personas que necesitan defender sus derechos, en particular mujeres, en particular el LGTBI. Pero, al mismo tiempo, en una sociedad poco democrática, dominada por las corporaciones, en que la información está en manos de estas corporaciones, y en que la capacidad de vigilancia está en manos de Estados cada vez más autoritarios, puede ser un instrumento devastador. Entonces, está entre el miedo y la esperanza, justamente. Eh, sobre eh, la, la política mediática elección, bueno, eh, hace tiempo que sabemos, empíricamente, que la política es mediática. Lo que no está en los medios no existe, simplemente no existe. A excepción, entendiendo por política, la relación al poder eh, del Estado. No en sentido amplio de que todo es político, no, no. Hablando de la, de la relación al poder del Estado. Ahora bien, esa política eh, es, es solo mediática, incluyendo en lo mediático las redes sociales, claro. ...hoy día la comunicación no son los medios de comunicación... ...son los medios de comunicación masivos... ...a lo que llamamos la autocomunicación de masa... ...que son las redes sociales... ...entonces, o se hace política... ...con, no digo solo en... ...pero con la política mediática... ...o no se hace política... ...se hace otra cosa... ...puede ser trabajo de base... ...de autoorganización de comunidades... ...elementos muy fundamentales... ...de reconstrucción de giro social. ...pero para incidir en los procesos políticos... Necesita absolutamente eh, Una intervención política mediática Ahí la izquierda yo creo Que ha hecho cosas muy importantes Por ejemplo en redes sociales Que han contrarrestado el Estado Los medios de comunicación en general Los medios masivos son contra, Están contra el cambio social Son o corporaciones privadas Que no nos van a regalar nada O Estados Uno, uno de los dos No, no hay otros eh, Por consiguiente el, para contrarrestar el poder político de los med grandes medios de comunicación es esencial potenciar las redes. Son las redes las que pueden cambiar la relación de fuerzas. Pero claro, las redes no son privilegio de la izquierda. Ese fue el gran error que muchos hicimos en su momento. Y para mí fue definitorio la campaña de Brasil que eligió a, a Bolsonaro. En los años anteriores la izquierda era hegemónica en las redes. El movimiento software libre en Brasil era muy importante y consiguió transformar la, la autoorganización de las personas, de las personas progresistas en particular. Pero la campaña de Bolsonaro, el movimiento de Brasil libre, movimiento fascista, ya, financiado por los hermanos Koch de Estados Unidos y por 14 corporaciones brasileñas, nos ganó, nos destruyó, sabiendo manejar mejor las redes sociales, introduciendo por primera vez la tecnología del deepfake, Fake, que destruyó a Lula, por ejemplo, en que tú podías ver a Lula y oír a Lula exactamente cómo hablaba, cómo decía, cómo era, diciendo cosas aberrantes. No era Lula, era una construcción cibernética, pero eso no se nos había ocurrido, la verdad. Entonces tenemos que manipular nosotros, no en el sentido manipular, de utilizar mediáticamente para contar mentiras, hacer fake news, etcétera. Pero tenemos que, obviamente, intervenir sobre las mentes a través de la comunicación de redes mediáticas. Bueno, muchas gracias. No sé cómo está Castel, ¿está para una pregunta más? O está ah, yo, yo, yo estoy con vosotros eternamente, o sea que no hay problema, <risa> el problema es con vosotros. Bueno, una última pregunta porque me parece sí, bien. Que es bien interesante y está ligada a esto último. Bueno, muchísimas gracias, un placer, muchos agradecimientos. Eh, quisiera pedirle que desarrolle más la cuestión de la reconstitución de, la, de, en al, de algún sentido de la verdad y razón compartida. ¿Qué hacer desde escuelas, universidad organizaciones, ciudadanas para reconstituir esto? Me parece esencial esa se pregunta, Ana, tienes toda la razón. Vamos a ver, en el fondo muchos de nosotros somos educadores. Uh, nuestra vida Yo creo que Un elemento fundamental Que permite el cambio social Que siempre ha sido así a través de la historia Es la educación La educación rigurosa No la ideología en la educación Sino la educación rigurosa La educación científicamente basada La ciencia evoluciona Y por tanto lo que es verdad también evoluciona Pero yo creo que El educar a los niños y a los jóvenes para empezar. Y por otro lado Intervenir activamente en las instituciones educativas, yo diría, simplificando, es la batalla central de la sociedad. La batalla central de la sociedad no es el Estado. Hay una batalla previa. Las mentes humanas. La mente humana es la batalla previa fundamental. Si no ganamos la batalla de la mente, en, en las batallas políticas caeremos an, ante las manipulaciones mediáticas de las fuerzas reaccionarias, porque tienen muchos más medios. Y, y saben mucho más de todo esto de tecnología de manipulación. Lo único que nos puede salvar es que lo que nosotros tratamos de proponer corresponde a lo que fundamentalmente quieren las personas y segundo, nos puede salvar darles a las personas, ayudar a las personas más que darles los instrumentos cognitivos que permitan a cada, una, a cada uno el definir sus condiciones propias de vida. Bueno, yo creo que ahora sí, y muchísimas gracias, profesor. Aquí estoy yo un poco aislada por razones tecnológicas, pero el auditorio está lleno, está aplaudiendo, puedo intentar entrar, se va a, se va a acoplar un poco, pero vamos a tratar de, de mostrar un poco. Bueno, a ver. Yo sé que nuestros corazones están está juntos. ¿eh? Bueno, muy bien. Un gusto eh, saludos. Chao, ahí saludando a la gente. Todo mi amor. Bueno, chao, chao, gracias.